Y hey, qué tal amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla, pues yo estoy bien de estar aquí frente a ustedes. Yo creo que vamos a hacer este video un poquito diferente porque me llegó algo que llevaba meses, así que bueno, no tantos meses, y ya que por fin llegó voy a pasar de esta iluminación. A tener esta iluminación Pues bueno, la verdad se preguntarán ¿Por qué tengo amarillos acá? ¿Por qué tengo morados tantitos acá de este lado? Es un tema muy bonito Que por fin se está pudiendo hacer Que por fin se puede lograr esto Déjenme contarles mi pequeña historia Esto se logró en base A los trabajos, en base a todo Lo que se ha logrado hasta ahorita Y pues esperamos que lleguemos a mucho más Les agradezco a todos y a todas por estarme Apoyando con este gran camino Por recomendarme aquí, por recomendarme allá por ver mis videos por interactuar con el canal con interactuar con la cuenta de instagram porque estamos llegando juntos más adelante sabes que yo los recompenso cada vez que yo puedo y eso es los voy a hacer así que estén atentos hasta el final del video porque se viene rico lindo vamos allá pues bueno la verdad me complace mucho poder tener esta oportunidad de, de abrir este gran paquetazo que hasta incluso dice frágil y toda la onda. Y es la primera vez que he tenido un paquete de esta magnitud. Y pues bueno, si lo estoy publicando aquí en este canal es porque viene algo chido. La verdad es algo muy bueno. Y ya tenía muchísimas ganas de estrenar algo así. Y yo creo que para tener algo como de esta magnitud voy a hacer alguna dinámica. Pero bueno, a ver. Primero veamos de qué se trata, ¿va? Ahora sí que vamos a ver qué show. Tenemos aquí el hermoso Paquitaxo Estoy emocionado, la verdad. Como es mi primera vez haciendo... Esto bueno, no mi primera vez abriendo un paquete, pero sí un paquete de esta magnitud vamos a necesitar la poderosísima Niños no lo intenten en casa, no sé por dónde empezar. Yo creo que lo vamos a abrir así. Esto pues obviamente como es basura pues no, no se queda. Hay que hacer una SNR. Y la verdad está muy pesado, güey. Nunca, ¿qué les puedo decir? Me emociona muchísimo tener este paquete. Hasta está empolvado, güey. Vale, creo que sí se abre desde acá o desde acá abajo, no sé. Está aquí este el logo. Yo creo que así es mejor. A ver si no hago daño interno al paquete. Oh, oh, ¡Oh, Bueno, ya está. Hasta vuelve el nuevo. Vamos a sacar esto de aquí En la caja Ya no me sirve Esto es lo que más me importaba Como pueden ver es una maleta que se puede Cargar Así, ay sí está bien pesada eh. Pero bueno, vamos a abrirla La tela Está bien Vamos a ver Qué hermoso Esto Amigos míos es un ciclorama. Y la verdad es hermoso. Ok. No es tela. Es como... Es como... ¿Cómo explicarlo? Como de esas fundas que luego te traen en los productos. Algo así. Pero se siente bien. No se siente tan de, suave. no, O sea, no se siente tan delgada. Y está buena. Se ve que está bien. Tenemos uno. Vamos a ver. Vamos a meterla. Para que no se ensucie, Ya que esta es blanca. Una, tenemos color negro y color verde Tenemos... ¡Ah! ¡Oh! Esto es un reflector de iluminación No manches, cada vez que lo voy sacando me voy... Un poquito más y más y más y más Tenemos las pinzas Tenemos los difuminadores Ah, no, estos creo que son los softbox Creo que sí Acá tenemos otro Sí, son los softbox Estas son las basecitas para colocar la, la iluminación me encanta que todo venga en un orden tan bonito. Voy a procurar tener todos en su propio espacio. Aquí vienen... Ah, ya veo. Y aquí se colocan las luces, la iluminación. El metal se siente rígidas, están rígidas. Es de saber que aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro. Deben, estos sí deben de ser los focos y es correcto. Ahí está, los foquitos de los flash. Juego de iluminación ya se me está ocurriendo una dinámica para esto. Son 1, 2, 3, 4. Flash, cuatro luces. Una de las bases. Estos son para agarrar los cicloramas. Vienen 2, 4, 6. Son seis. Y este va acá también. Y este quiero pensar que es el del ciclorama. Vamos a ver. Sí, yo creo que es el del ciclorama. Como pueden ver, se divide así, en tres partes. Y sí. En medio, aquí en medio tenemos el tubo y acá las dos bases. Este es obviamente el tubo que agarra los cicloramas y estas son las basecitas, con los tripies. Hasta dónde alcanzaba, yo no me acuerdo, creo que a tres metros de altura y a 2 de, de largo, quién sabe. Este es mi nuevo juguetito, este es mi nuevo juguetito bebé, tenemos los difuminadores. Obviamente viene con su este. Van ajustados en los prepies. Que son estos cuatro. Ya estaba pensando dónde estaban los. Pues yo creo que le vamos a dar un pequeño estrenón. Una pequeña estrenadita. Para ver qué, qué tal. ¿No? Hay que montar dos. Uno enfrente. Y uno atrás. Pues bueno. La verdad, este fue mi pequeño set de iluminación que, que se compró hace un par de meses. Vamos a pasar de esta iluminación, eh, vamos a, a, a hacer la prueba y volvemos al principio, ¿va? Nos vemos en un ratito. Estas están chidas porque entran la presión y no es como que les tengas que estar girando ni nada. Y ya viene conectado con la basecita que voy a terminar rompiendo. Ya sí, ya se pone con el con el tripié. Ahorita vamos a colocar una iluminación y voy a hacer la prueba a ver si funciona. Si sí, está grande un poco. Ahora. Esto. Estas cositas. Es importante que se vayan guardando para que no se pierdan. Las voy a guardar en sus bolsitas. Y viene con su difuminador. El tema es que ah, tiene sus brochitas aquí. Me imagino que van así, ¿no? Ah, no. Oh sí, ya, ya vi. Órale, ya vi como. No sé si va a dar hacia afuera Ah, no, sí, sí Hay que voltear estas Se voltean estas creo O oh, así Es que no sé sí? Sí. Vamos, este. vamos a probar ah, ahí acá. Lo bueno que tengo por todos lados Tipo de conexiones Así que puedo hacer pruebas inmediatas Puede ser así o Vamos a probar ¿eh? Pues sí, ilumina bien Acá ya estoy a contraluz Pero si lo pongo así de frente Sí se ve, sí ilumina bien esta es la iluminación que da la verdad siento que si sí está muy fuerte la voy a colocar las voy a acomodar y vamos a ver qué, qué pasa va pues bueno vamos a sacar esto estos se van separando de aquí así Ay, pero sí cierto sí, pero está flojo bueno lo bueno es que Ah, mira, puede quedar así para que quede más abajito y ya vas levantando una por una, es que no sé <risa> y así y aquí mismo te ponen los, las luces estas las voy a guardar igual aquí en su cajita para que no se me pierda así y esta se tiene que también aflojar para que pueda entrar como podemos ver, así queda ya el flash O en este caso el reflector Y la verdad, se ve muy bonito Ya tenemos una iluminación puesta Esto ¿Dónde se supone que iría? Aquí tenemos el orificio Para poder meter al paraguas ¿Vale? colocamos el este foco 5500 kelvin blanca apretamos expandimos a esta la metemos acá y esta nos va a servir igual como para este suavizar para la iluminación frente pues casi no sé no sé si se ilumina el punto es Poder controlar la iluminación correctamente Y pues aprender Pues bueno, de aquí Todo esto se va a acomodar en el estudio Donde va a ir el estudio Pero me voy a quedar con una, con una iluminación aquí En dado caso de que se requiera o no sé Voy a tener que ver Pues bueno, espero que les haya gustado este pequeño video. Espero que lo hayan disfrutado tanto al momento de verlo, al momento de oler cada cosita. Porque yo la verdad me, me siento emocionado, me gustó haberlo hecho y pues... Qué mejor que compartirlo con ustedes. Bueno, y entonces ¿de qué se trata la dinámica? Es muy sencillo, la verdad. Solo si vienes de este video de YouTube Real de Instagram, solo mándame mensaje a través de Instagram, DM, y yo te responderé. Si fuiste de los tres primeros o de las tres primeras en escribirme, ya te ganaste tu lugar. Y la verdad, yo porque quiero estrenarlo, yo porque quiero tener la oportunidad de estrenarlo con ustedes, este pequeño estudio fotográfico, pues ya sabes cómo ganártela. Va? Escríbeme por DM, quiero mi sesión fotográfica y... Y si fuiste de los primeros tres o de las primeras tres Ya es tuya Si quieres suscribirte, si quieres compartir el video Eres libre de hacerlo No te, no estoy condicionando a hacerlo Pero si quieres formar parte de esta pequeña familia Bienvenido y bienvenida Seamos todos una pequeña familia <risa> Y pues bueno, un gusto saludarlos Y un gusto compa poderles compartir este pequeño Este gran regalo que no solo es mío Es también para ustedes Y pues ya saben, ya cuento con mi estudio de fotografía Este pequeño estamos con un Los quiero mucho, una gran, un gran abrazo O sea... Du, du, du.